Que se aporta y rápidos o dermatitis y aquí está Ione cambiando el vendaje y Raquel sube también. Saludar. Hola, <risa> hola. Esto que se lo hacéis, una vez cada dos días, ¿no? Sí, ya, sí, intentamos hacerlo día sí y día no. A todos los que tienen heridas o necesitan vendaje. Sí, cada dos días solo salimos. ¿Y todos se portan también como él? Sí. La verdad, esto que es un lujo. Es que aquí tratamos muy bien a los animales, ¿a qué sirve? Sí? Claro, claro. ¿A qué sirve? Sí, ¿Rápidos? Sí. Eso es que sí, en, en idioma pollito es que sí. Sí, sí. Muy bien. Pues ha quedado guapísimo. Vas a jugó con los guantes Total Listo Muy bien uh -huh.